Este va a ser un episodio muy musical. Este va a ser un episodio musical mm. donde va a haber Música. Va a haber. Una... Cantar oxígeno. Unas chacareras. <risa> Permíteme, ¿te puedo dejar la cuchara? <risa> tocaba con la cuchara. Vamos. Ah, para los que no sabían, Nacho tocaba, tiene una banda. Y la banda se llama La Masturbanda. <risa> <risa> Septum. <risa> ¡Ah! Por el arito, boludo. No, no, igual <risa> el arito yo me lo había hecho antes. ¿no? Pero, ay, la puta madre. El septum, la de Ashley tiene una constipación que se está por cagar, boludo. Ashley. Se murió la concha de tu madre. Se murió Ashley, boludo. Se murió la pendeja. Se me murió la pendeja, boludo. Ashley. <risa> <risa> Eran tres minutos de Ashley ah, sí. <risa> no, <no, no>, no. <risa> Uh, ese está enojado Te cantaste un tema sobre Ashley, boludo. No no ¿El Sensei? Sí. Flash es Sensei, boludo. Sí, puede ser lo mismo. Ver, cantate un tema. El orto Mendeja del orto Que mueve murió La puta madre Y Ashley murió A <risa> concha de tu madre Boludo Vamos a una iglesia Papá <risa> Papá del cielo Dame No, hagamos una. tipo una canción de Flamingo Star eh, Oh, la del Demente. En ritmo judío. <risa> no, la de Duke y y Bofo. ¿Te esto Teresa? Seguí jugando. <risa> seguí jugando a buscar los acordes. Jerong y Up Es como. Es, ah, no, yo no me los acuerdo, pero eran <risa> algo así, mira. Yo, yo me los sabía. Yo no sé si don't give a Oh Shiron ustedes. Oh, algo así era. No me viste, piloto? cómo esto.? Ya está, ya está. Oh, yeah. Oh, oh. <risa> dale, oh, oh. Dale, oh. Dale, Ashley, ¿qué hace Ashley, boludo? Le agarró un colapso cerebral, boludo. Ah, le agarró un coma mental. Hija de reputa, puta puta, puta, puta, Puta, puta, puta, puta, puta, puta. Se sí, murió de nuevo Dale, estoy esperando el cover de Shido Giofo Bien Entonces, el cover de Shido Giofo Sería así uh, Auspiciado por la cuerda Auspiciado por la cuerda El mejor lugar para la música Es una red radio La puta madre Música para gente que está sola No, la voy a dejar acá, pendeja del orto Ah, qué pelotudo, con razón, man. yo la tengo que dejar sola la primera. No, vení, Ashley. Vení, vení, vení, Ashley. Vení, Dale, vení, pelotuda. Con... Ahí está. Claro, yo la tengo que dejar acá, boludo. Lo tengo que dejar que venga a pelear conmigo. A pelear, viste, como si sea. Ahí está, ahora sí. Ah, sí, me hace tirar una bola de fuego Toma. Te tiro con mis bolas de fuego. Eh, acá hay un chabón, así que lo voy a tirar. ¡No, no me sigas! Voy a tirar una granada. Bueno, acá tengo los no te acordes. Dale. ¿Cómo arranca? Vos cantarás, Rodríguez. Cuando quieras arrancar. Shirong y Buffo. Oh. Shirong y Buffo. Oh. Sabe que la quiero, pero Shirong y Buffo. Quizás es el miedo, pero Shirong y Buffo. Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor huesos es lo que creo, pero she don't give a fall. She don't give a fall. baby, she don't give a fall. She don't give a fall. baby, she don't give a fall. Soy un yankee loco por su coca Aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta loca, nadie me importa y me acuesto de nuevo con. No, no. No me será el vino de nuevo con otra. Ya no quiero sacar la ropa. Deja de la popa. Que eh... tener olor a caca en la boca. <risa> oh, we love you música recampesino campesino ahí en medio de la ruta con Leon y Ashley ahí. Amigo, estoy la tengo los huevos pero que se me caen. La puta madre que te reparió. <tose> es viejo, ¿no? <tose> tengo un huevo muy grande, huevos muy grandes. Me no olvidé los acordes y la concha mi abuela. <tose> cualquier cosa. Ay, Dios mío. Huevos muy, muy grandes. Huevos gordos y peludos. Eres un buen culo <risa> <tose> Tonto. Es re judío esa música, boludo Alcanbarquenskrabbelkroin Aún ben sprachen, wichken strachen Era re <en> alemán Si no sé cuál es el presidente No Me cago en la ruta Pero es que a, a cantar algo, boludo, no, no sé cantar. Tengo caca en la cabeza. Tengo caca en la caca cola. cola. Me voy a limpiar. Me voy a limpiar. Voy a limpiar la, limpiar la cola. Y si tenés tiempo, no, no, no, limpiame la boca. ¿Y acaso, <risa> no Personal. Personal, te ofrezco un abono. Sale 300 pesos, tenés 3 gigas de abono. Cambia esta persona. Uy, cambia esta persona. Cambia esta persona. Cambia a esta persona. Cambia esta persona. Cambia esta persona. La puta madre. El pelado de la. El pelado de. ¿Qué es ese pelado de la. No como se ha tomado todo el vino. ¿Eh? ¿Ese, pelado el... Albino? ese pelado al vino. Ese pelado a puta madre, Ashley. No, ¡Recargué el arma! Se parece al de God of War. Se parece a Kratos so, so, so. ¡Se cayó! No, de... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uy! ¿Quién es este? ¡El de, de, de Star Wars! No, de... Uh, dar, maul. Ta Llega a tocar la puerta y pierdo ¡Y me voy a enojar mucho! ¡No! ¡Boludo! ¡Para, para, para! O sea, una vamos ocasión? a poner música de terror Dale, dale. volé la concha. Uy, la puta madre. ¿Qué estás tocando, boludo? Uy, casi me mata. Amigo, ¿los mató a todos? No. Mira, esa flor de verga le salió a la cabeza. <risas> sí, esa era la más grande. Esa era la más grande. ¿Quién se toma todo el vino? Ah, ah, ah, ah. <risa> eh, sabes que es un que son Roger yourself Sí. Yo una... igual porque quiero conocer tu opinión. A mí no me gustan. Quiero porque... conocer la idea de los jóvenes. Tinelli. No me... Era no a mí me gusta a ver me gustan pero a veces es que okay, tipo el conte o sea lo que es la letra es malísimo porque tipo la idea es como autobardearte ¿no? Pero llega un punto que ni se bardean. Tipo, es como que... una crítica hacia uno mismo. No sí pero no no lo llega a ser nunca boludo es como, es como que se chupan el culo entre ellos, boludo Y, y yo quería ser un Roger yourself, ¿no? Pero... O sea, sobre mí... Pero en realidad no era un Roger yourself Quería hacer un cover de, de la canción... Una cerveza De Ráfaga <risa> no. Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Buscamos un cover de eso y lo cantamos Una servidora de libro y si Taps Rafa la cuerda. ¡Uh! Punt se le cayó. ¿La pila? <risa> <¡Bula>. ¡Oh, shit! <risa> Las bolas. ¡Lo Sí. Con los bolas ¿no? Tienes que acercarlo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! Dale. cuando quieras. ¿Por qué querés con la...? Sos re inútil, ¿por qué querías ir con él? Porque es una estúpida, me cansé de decirlo. Hace 17 capítulos lo vengo diciendo. No sirve de nada. Una cerveza voy a tomar. Vale, cantala, boludo. Que no me acuerdo cómo es. Porque... ¡Uy, uy, uy! qué le pasó a este? ¿De acá! uy la concha de tu madre Mira, la mierda la mierda la mierda mierda ¿La ¿estás tocando? Porque vos se nota que no me quieres y yo me dedico al alcohol pa, para parar una cerveza voy a tomar una cerveza voy a tomar y la puta madre eh, en la letra Dale, se, se nota que no me quiere <risa> Se nota que ya no, no hay, hay amor alcohol. Y no hay nada mejor que hacer Ay, me Entonces tío. yo me dedico al alcohol Alcohol Ramón No, no, no, no, pero.. Estás tocando cualquier nota. Ay, ay, puta madre. Ashley la concha y Ashley de mierda. Una cerveza, voy a tomar. Estoy, voy a tirar un pedo que el calambre, boludo. <risa> bueno, gente, tenemos este episodio, boludo. Hasta que este pelotudo se aprende la letra, boludo. Pa, vamos a ver si, si llegamos, loco. A cuánto? A dos likes. A dos likes me la prendo de punta a punta. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos. bye gente. nos vemos, loco. Nos vemos.